Somos artesanos curarte, curación, cultura y arte de la comunidad Camuncha Villa del municipio de Segunda y Putumayo. Creamos piezas artesanales inspiradas en nuestro territorio, espacio de vida en el cual nos ve nacer, crecer y florecer. En la artesanía compartimos el arte de sanar con el pensamiento Camunza. E invitamos a que compren en Expo Artesanías productos de artesanos curarte porque son productos que llevan mensajes de sanación y son piezas únicas y no hay otra igual.